En el episodio de hoy, respondo a una pregunta de un oyente del podcast. Mer, en mi nicho todo el mundo habla de lo mismo y últimamente me cuesta mucho pensar contenido original y diferenciarme. ¿Qué puedo hacer? Este episodio pertenece a la serie Pregúntale a Mer. <risa> Empezamos.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 o buscando contenidos creativos en tu plataforma de podcasting favorita. También tienes cada episodio con su transcripción en mi web merflores.com barra contenidos creativos y puedes suscribirte por correo si quieres recibirlo cada semana con comentarios extra directamente en tu email. El episodio de hoy pertenece a la sección Pregúntale a Mer, donde puedes dejarme una pregunta aplicada a tu caso para que la responda en el podcast. Tienes un formulario para dejarme tu pregunta en merflores.com barra contenidos creativos. Y vamos con la pregunta de esta semana. En este episodio de Pregúntale a Mer, respondemos a la pregunta de Ana María. Hola, Mer, me llamo Ana María, soy redactora digital y casi me da apuro tener que decirte esto. En casa de Herrera, cuchara de palo, ¿no? La verdad es que últimamente me cuesta mucho pensar contenido original para mi negocio. Tengo la sensación de que todas las redactoras publicamos el mismo tipo de contenido de la misma manera, que siempre damos los mismos tips y es imposible destacar. La verdad es que estoy un poco desmotivada porque crear esos contenidos que ya me parece que están súper vistos, no me motiva nada y al final trabajo más a gusto haciendo el contenido de mis clientes que el mío propio. Pero claro, necesito crear mi propio contenido si quiero conseguir nuevos clientes. ¿Qué puedo hacer? Un abrazo y gracias, Ana María. ¿Conseguirá Mer resolver esta pregunta que le han hecho? Lo veremos en la segunda parte del podcast. Hola, ¿qué tal, Ana María? Muchísimas gracias por haber dejado este mensaje en el formulario de Pregúntale a Mer dentro de este podcast. Y la verdad es que me gusta mucho la pregunta que me has planteado. Me parece súper valiente por tu parte, porque es verdad que yo creo que es algo que sufren otras personas con profesiones similares a la tuya y no siempre somos capaces de expresarlo y de compartirlo con otras personas. No, Tú te dedicas a la redacción digital y obviamente para ti supone un problema que te cueste tanto crear tu propio contenido. Y como bien dices, preferirías crear el contenido de tus clientes si no fuera porque necesitas crear contenido propio para poder conseguir más clientes. En realidad, aquí estamos hablando de varios temas, estamos hablando de, de esa sensación que tienes de desconexión con tu propio contenido. Entiendo que si realmente dices que sí que disfrutas creando el contenido de los clientes, quizá el problema es una desconexión con la creatividad aplicada a ti misma. Luego hablaremos de esto. Pero sobre todo también me llama mucho la atención que hablas de la falta de diferenciación. Este, desgraciadamente, es un problema muy habitual y pasan casi todos los nichos. Entras en Instagram, haces una búsqueda general de cualquier profesión, especialmente las relacionadas con los servicios, hmm. y te encuentras un montón de cuentas compartiendo exactamente los mismos mensajes y de la misma manera. Y entonces, claro, ¿cómo me voy a diferenciar? Si yo tengo una cuenta de redactora digital, como es tu caso, necesito promocionar, necesito crear contenidos que demuestren que soy una buena redactora digital, pero eso es exactamente lo mismo que están haciendo otras redactoras digitales, entonces al final da la sensación de que todas publicamos lo mismo y ninguna está aportando nada nuevo. Bien, pues vamos a hablar de formas de diferenciación. El problema que solemos tener la inmensa mayoría de las personas que empezamos a crear contenido en redes es que tenemos una tendencia al generalismo. Y el generalismo es precisamente el opuesto a la diferenciación. Si yo estoy compartiendo contenido pensando en todo el mundo, en todos los problemas que pueden surgir dentro de mi nicho, probablemente no voy a ser capaz de resolver ninguno. Entonces, una manera muy evidente de evitar esa falta de diferenciación sería simplemente salir de ese generalismo. Puedes diferenciarte, por ejemplo, por tipo de público o cliente. Dentro de tu nicho, el de las redactoras digitales, que la verdad es que lo conozco bien porque hubo una época en la que yo misma fui redactora digital en distintos blogs, es la diferenciación por especialidad. Llega un momento en que tú te especializas en un determinado público. Pues yo soy redactora digital para marcas de belleza o soy redactora digital vinculada a temas educativos o soy redactora digital especializada en sanidad. Te especializas en un determinado tipo de cliente y eso hace que te diferencies. En ese caso, si tú te estás diferenciando por tipo de público tipo de cliente, lo que tienes que hacer para diferenciarte en tu comunicación diaria es pensar cómo le cuento esto, esto que está contando todo el mundo específicamente a una persona, pues, por ejemplo, eso a un cliente que tiene que crear contenido relacionado con la sanidad o relacionado con la moda o relacionado con los perfumes o con lo que sea. Probablemente los ejemplos que le pones no son los mismos. La manera de aplicar y de explicar las cosas no es la misma. Adáptalo completamente al cliente y eso va a hacer ya que incluso si está dando el mismo consejo que tu competencia sea diferente. Por otro lado, también puedes diferenciarte por especialización. Te he dicho antes, yo era redactora digital en blogs. Yo estaba especializada en blogs. Yo escribía posts para blogs, pero puedes especializarte en una red social o puedes especializarte en un determinado tipo de contenido concreto. Esta especialización también va a hacer que te diferencies. Y si, de nuevo, vuelves a enfocar los contenidos que ya serán más específicos, teniendo en cuenta tu especialidad, en ese público concreto que necesita esos servicios ya mucho más específicos que simplemente redactora digital, te será mucho más fácil diferenciar tus contenidos. La verdad es que para mí mi manera favorita de diferenciación es aquella que se produce por la forma en la que tú abordas los temas. Es diferenciación por personalidad por tu forma de comunicar, el tipo de símiles que tú sueles poner, qué clase de ejemplos utilizas, qué formatos utilizas para comunicarte, de qué manera presentas los temas, si lo haces con más sentido del humor o menos, si comunicas de una manera seria y súper profesional o si tal vez eres bastante cercana y coloquial e incluso alguna vez dices alguna palabrota. Todo esto está aportando a tu manera de comunicar. Y exactamente igual que en tu trabajo te enfocas en encontrar la manera de comunicar de tu cliente para poder reproducirla y para poder hacer una comunicación completamente adaptada a ese cliente, Tienes que hacer ese mismo ejercicio contigo misma y diferenciarte en tu manera de comunicar aquello que todo el mundo comparte. Oh, yeah. Obviamente no vas a inventar la rueda, no puedes crear un contenido completamente diferente, completamente rompedor. Lo rompedor es tu manera de abordar esas mismas ideas. La verdad, Ana María, es que a mí me da la impresión de que más que estar desmotivada por esa falta de diferenciación que tú ves en tus contenidos frente a los contenidos de las demás, es que simplemente has desconectado un poco de tu negocio, de tu porqué, de eso que te hace tener tantas ganas de trabajar en lo que trabajas. Creo que necesitas conectar. Yo, cuando tengo estas pequeñas crisis que nos pasan a todas, absolutamente a todas, y quien te diga que no miente, lo que hago es buscar algo que me ayude a conectar, algo que me nutra. Sé que ahora mismo estás en el bucle de tengo que atender a mis clientes y además necesito conseguir nuevos clientes y, por lo tanto, para conseguir nuevos clientes tengo que crear contenido y no me puedo permitir parar. <risa> Pero la realidad es que ahora mismo lo que mejor te viene para volver a conectar con lo que estás haciendo es parar, es buscar un rato, es buscar un poco de tiempo para volver a sentir esa pasión. Yo lo que suelo hacer es dedicar un ratito a leer un buen libro o a jugar con mis hijas o incluso mejor, si la necesidad es esta, si puedo hacer alguna actividad creativa. Por ejemplo, tocar la guitarra, pintar un rato, modelar, ¡Ojo, que vale también la plastilina! Te lo digo yo, que muchas veces eso es lo que me reconecta, jugar con mis hijas a modelar plastilina. <risa> Todas estas actividades son actividades de tipo creativo. Y es curioso, pero cuando dejas de poner todo tu cerebro, toda tu voluntad, toda tu ansiedad también, en tengo que crear contenido, tiene que ser buen contenido, tengo que crear un contenido diferente, radicalmente diferente a lo que hacen otras personas que se dedican a lo mismo que yo. Cuando dejas de enfocar tanta energía en eso, y te enfocas en una actividad sencilla y creativa. Cuando pones tu mente en simplemente amasar plastilina o simplemente deslizar tus manos por las cuerdas de una guitarra o ponerte con un pincel a jugar con las acuarelas. Da igual cuál sea la actividad. Enfocas tu mente en aquello que estás haciendo, en aquello que estás creando y de repente se produce una especie de efecto reseteo. Y ahí vuelve a empezar la creatividad. Yo te recomiendo que dediques un ratito a realizar una actividad creativa. Y luego, si puedes, te vayas a dar un paseo o a darte una ducha y verás cómo de repente las ideas empiezan a fluir otra vez. ¿Que no? Volvemos a empezar. Dedicamos todos los días un ratito a una actividad creativa y a pasar un pequeño tiempo, pueden ser 10 minutitos, a solas haciendo algo que no sea trabajar. Te aseguro que esto tiene un efecto brutal en tu creatividad y, por lo tanto, en tu capacidad de crear un contenido diferente que realmente muestre tu personalidad como creadora. Espero que estos consejos te hayan servido para reconectar, para volver a sentir esa pasión como creadora y para disfrutar muchísimo más tu trabajo en la creación de contenido propio. Y ahora te recuerdo a ti que me estás escuchando ahora mismo en este podcast, que si crees que hacerme este tipo de preguntas te ayudaría, en mi Escuela Creadoras de Contenido tenemos una sesión en directo al mes en la que revisamos tu caso y te ayudo a decidir la mejor estrategia para ti. Además de clases, un chat privado 24 horas para preguntarme también todo lo que quieras y un montón de funcionalidades que te explico con detalle en merflores.com barra creadoras. Te dejo también el enlace en las notas del episodio. Oh yeah! Y esto es todo por hoy. Me encantará saber que me has estado escuchando, así que ¿por qué no lo cuentas en Instagram o en Twitter y me etiquetas? Mi nombre en redes es Mere Escritura. Estoy deseando verte y responderte. Si te ha gustado este episodio, ayúdame a crecer dejando una reseña positiva en tu podcatcher favorito o dando un like o dejando un comentario en este episodio. Ya, si lo recomiendas a tus amigos, me harías súper feliz. Ya sabes, por supuesto, que puedes suscribirte al podcast en tu aplicación favorita o en mi web o suscribirte a mi lista de correo para recibir cada episodio con comentarios extra en cuanto esté publicado. Te deseo que tengas una semana súper creativa. Te espero en el siguiente episodio y hasta entonces, que la musa te acompañe.